Eh, hablamos ahora, Juan eh, María, de China y de Estados Unidos. ¿no? Empezamos con, eh, con China. China eh, ha hecho una política exactamente contraria a la de, eh, que ha hecho últimamente, en los últimos años, Rusia. ¿no? Rusia ha hecho una política expansiva eh, militar. Eh, lo ha hecho en Siria, lo ha hecho en Libia, lo ha hecho eh, en África. Eh, quiero decir... Eh, ellos, más que invertir, utilizan la fuerza. ¿no? Eh, mientras que eh, China eh, ha hecho una expansión económica eh, de, en términos de inversión brutal. Es eh, eh, silenciosa, en el sentido que China eh, ha comprado puertos, infraestructuras, puertos, eh, minas eh, en África, en América Latina. Eh, también eh, en Europa se ha preparado para la vía de la, de la, de la seda, aunque esta guerra en, Ucra en Ucrania le está complicando un poco también la vida en este sentido entonces, sustancialmente esta guerra en Ucrania eh, no es no obstante, decimos, este acuerdo con Rusia eh, decimos, no es la bienvenida sustancialmente por China, que tiene el gran interés de seguir creciendo económicamente también eh, para eh, aumentar el bienestar considerando que tiene una cantidad de eh, población que eh, la que está bien eh, es tanta, pero siempre poca respecto al total de, de, la, de la población de china. ¿no? Eh, entonces, no obstante eso, está haciendo una política de COVID-0, que eh, le está impactando también eh, económicamente, independientemente de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿cómo ves tú eh, que pueda reaccionar eh, China frente a la guerra? ¿Cuánto, a, cuánto durará este apoyo? ¿Cuánto China eh, empezará a adoperarse para que esta guerra se acabe? Y bajo el punto de vista del COVID, eh, ¿se si esto... ¿Es algo que seguirá en el tiempo o llegará un punto en el cual eh, decide, decidirá que, que tiene que cambiar de estrategia? Porque, porque, repito, su crecimiento es fundamental para ellos. Sí, yo no sé nada de, de COVID ni sé nada de, de, de grandes plagas y de pandemias, pero la lógica dice que la experiencia que se ha cobrado en otros países con niveles eh, razonables de vacunación y de inmunización pues terminan produciendo un final de, de pandemia amable ¿no? es decir, el COVID yo no sé si ha venido para quedarse como la gripe, como el resfriado que te comentaba de mi nieto o como tantas otras eh, enfermedades o bien va a desaparecer como otras muchas gracias a las vacunas ¿no? la poliomielitis, la viruela la lepra. Claro. ¿no? pero está claro eh, que el control extremo de cero en una población de mil y pico millones, pues es algo, pues, salvo que haya algo que no sepamos, que no lo sé, pues que, que terminará pues volviéndose más amable. ¿no? Lo que, por lo tanto, no lo sé, no lo sé. Sí la interrogante de por qué esas medidas tan extremas, cuando la lógica dice que la experiencia en otros países indica que no son necesarias. ¿Hay algo ahí raro? No lo sé. No me gustan las teorías de la conspiración y, por lo tanto, probablemente sea una decisión de un país muy autoritario, muy autocrático, de controlar a la población y terminar de una vez por todas, dando un ejemplo al mundo de cómo se puede hacer una cosa así. Muy, muy a tono con el régimen político. ¿no? no hay antivacunas, ni hay manifestaciones en contra, ni nada de nada. Lo que sí tengo claro... Siguiendo tu, tu hilo de razonamiento, es que el siglo XXI, en su primera parte, es y será el siglo de China. Quiero decir, toca a China eh, por gravedad y la fuerza de la gravedad pues termina veciéndolo todo. ¿no? Es la más misteriosa de las fuerzas, es de la que menos conocemos, la única que no controlamos. Y como tal fuerza de gravedad, pues los, los miles de millones de habitantes que hay en China la extensión de su territorio, la amplitud de su lengua, una cultura muy reconocible y una política muy inteligente y muy enfocada a recuperar su posición de imperio en el mundo por la vía de la inversión en su país y en el extranjero, por la vía amable, pues terminará triunfando. El otro imperio, que es Estados Unidos, con todo lo que significa, pues es muy consciente de ello y por lo tanto hay un momento determinado en el que el otro imperio, que es Estados Unidos, en su funcionamiento tradicional en, los últimos, en el último siglo de inspirar y exhalar, concentrarse en su país o extenderse en el mundo, pues en estos momentos ha decidido ceder algo de, de paso a China. ¿no? Kissinger fue una persona extraordinariamente inteligente, la primera que vio la necesidad de no contemporizar, sino coexistir con los nuevos emergentes, Nixon firmó y desde entonces, pues yo creo que esto en general ha sido muy beneficioso para todo el mundo. Pero donde se abren las puertas es a China y no a la Unión Soviética o la Rusia, eh, que estamos viendo en su política, si quieres, armada de expansión y de defensa de, de, del imperio, no por la vía económica o cultural, sino por la fuerza bruta. ¿no? Por lo tanto, China tiene mucho hecho de su recorrido, yo creo que son bienvenidos, al menos por mi parte. Eh, creo que a medida que China avance en lo que es eh, eh, crecimiento económico y, por lo tanto, en la creación de la más revolucionaria de las clases sociales, que es la clase media, pues también su sistema autocrático de control por minorías muy privilegiadas se democratizará y por lo tanto será una China que contribuirá al bien de todos. Impresiona mucho, yo me acuerdo, me gusta mucho África, Hace este verano, este verano pasado estuve en Zimbabue, y claro, cuando te paseas con tu cámara de fotos y con los locales, bueno, aquí están instalando una línea de alta tensión, ¿no? Y ves a, a los trabajadores que están allí y, y hay un chino. Hay un chino que manda. Entonces te paras a hablar con ellos y bueno, y oiga, y estas torres de alta tensión fabricadas en China. Y estos cables que están ustedes poniendo fabricados en China. Están allí, están con muchísima gente allí, están invirtiendo y trabajando allí. La pregunta que tú te hacías también es qué obtienen a, ca a cambio, ¿no? ¿Poder, influencia o materias primas? No lo sé, pero lo que sí está claro es que si ahora nos vamos tú y yo a África a sacar fotos, pues nos encontraremos a muchos chinos. A muchos, muchos, muchos chinos. ¿no? Ellos han hecho el cinturón este, de el collar de perlas, el cinturón de la seda y todo esto, y son gente muy trabajadora, eh, eh, muy convencida de que es su turno, es decir, ellos internamente es un país muy, muy unido de cara a lo que tienen que ser al exterior. Y como decía, con una fuerza y con una cultura propias eh, no imparables, porque en el mundo todo se puede parar, pero sí que vamos a tener que vivir con ellos. Con ellos, claro. Entonces, ¿tú piensas que, que, que China antes o después de cualquier manera intentará de cooperar para que esta situación bélica eh, acabe y eh, eh, que la situación se normalice. ¿no? Eso solo... Absolutamente, porque esta situación bélica ha provocado dos cosas muy perjudiciales para ellos, que es un disparo en la inflación. La inflación acarrea la crisis y la crisis claro. debilita el consumo y son millones y millones y millones de familias chinas que viven de las exportaciones. Claro. Y, por lo tanto, si nosotros dejamos de comprar en, en China por la maldita guerra en Ucrania, esto no les va a gustar. nada Exacto. Y en segundo lugar, eh, una transformación que ya en cualquier caso se va a dar y es que hemos sido muy confiados, eh, porque la experiencia decía que lo podíamos hacer en el proceso de globalización y por lo tanto en el reparto de, de las cadenas de suministro, de fabricación, etcétera, etcétera. La decisión en todas las empresas es recuperar la fabricación en casa, en nuestro caso claro. en la Unión Europea, de todo aquello que puede cortar eh, un proceso económico en un momento determinado. Y eso va en contra de China también. Yo creo que ellos pueden contemplar con simpatía el disgusto americano, no el europeo, pero su interés en que esta, es que esta guerra acabe cuanto antes. Claro, claro, que el mundo siga abierto, sustancialmente. Sí, porque, y finalmente, estratégicamente, yo creo que ellos son muy conscientes de que, contra lo que algunos dicen, esto no les da la gran oportunidad de tomar por las armas Taiwán. Están siguiendo muy de cerca lo que significa... Eh, la diferente moral y actitud entre claro. un, un ejército invasor y un pueblo defensor y si lo quisieran hacer ya lo hubieran hecho.